Mientras más puntos de contacto tengas con tu potencial cliente, mejor. Lo vemos. Acompáñame.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 Lo vamos a revisar. Y, pues, bueno, hoy estamos un lunes más, un lunes especial, lunes 28 de febrero, final, el, a ver, el último lunes, porque es el final de febrero, caramba, se acaba, y el inicio de esta semana. Y estamos acá en vacaciones, la gente que, que ha tomado... Eh, pues de eh, eh, carnaval ha habido un feriado largo, pero estamos aquí nosotros entregándoles valor. Bueno, vamos a revisar por qué deberíamos tener más puntos de contacto con nuestro potencial cliente en mientras en más lugares nos vea, va a ser mejor ¿Por qué? lo vamos a revisar. Pero claro, no sin antes. Si eres un CEO, un gerente de ventas, gerente de marketing y quieres implementar embudos de venta dentro de LinkedIn, pues eh, dentro de las mentorías de Leads for Sales te enseñamos cómo hacerlo, cómo implementarlo a lo largo de 10 eh, semanas. Lo revisamos y que te invitamos a que te suscribas o que te eh, presentes tu candidatura, veas más información. Y pues veas si es que puedes eh, entrar en la segunda edición de Leads for Self que empieza el 15 de marzo. Así que bueno, estar atentos y eh, bueno, vamos a hablar entonces sobre este. Y hemos hablado en varias ocasiones que claro, cuando un cliente te compra, pues ha habido un recorrido antes, ¿no? Desde que él de pronto estaba buscando el servicio o no lo estaba, te encontró en alguna parte, eh, y pues le interesó tu propuesta y comenzó a seguirte ese recorrido, ese viaje. Y en ese viaje eh, de que se llama el Customer Journey, ¿no es cierto? El viaje de tu potencial cliente antes de comprarte. Mientras más puntos de contacto te encuentre a ti, pues va a ser mejor, ¿no es cierto? Así que, eh, ¿cuáles son esos puntos de contacto o touch points que se llama son eh, eh, aquellos momentos en el que los potenciales clientes encuentran tu marca durante ese viaje antes de comprarte. ¿sí? Algunos touch points pueden ser positivos y mueven hacia la conversión, mientras que lastimosamente también pueden haber puntos de contacto negativos que eh, no dan buena eh, impresión de tu empresa y de tu producto. Obviamente vamos a querer evitarlos al máximo ¿no? y pulir esto. Es crucial que las marcas eh, en, tengan más puntos de contacto eh, de manera activa para que se influya y que de manera, eh, incluso inconsciente, de hecho está comprobado, han habido varios experimentos donde eh, si una persona está al frente de una marca y está por comprar y, y también compara con la competencia, de manera inconsciente va a preferir aquella eh, marca que la ha visto de manera más consciente. sí Así que eh, esto hay que trabajarlo. ¿Dónde lo puedes hacer? Pues bueno, a través de... Eh, eh, optimización de motores de búsqueda, de blog, de publicidad digital, de asociaciones, de relaciones públicas, contenido orgánico, en redes, podcasts, vídeos de tu canal de YouTube, historias, mensajes en LinkedIn, que esto también ayuda muchísimo para negocios B2B. Es decir, la importancia de conocer los diferentes puntos de contacto que tú tengas va a ser relevante. Estos touch points directamente están relacionados con la experiencia del cliente. ¿Sí? Y pues bueno, eh, comentarles, por ejemplo, que uno de los touch point que nosotros aplicamos es que a través de las eh, audiencias o listas que nosotros trabajamos en LinkedIn, pues manejamos eh, audiencias personalizadas y las llevamos para hacer publicidad en Facebook. Es uno de los puntos. Pueden haber un montón, ¿no? Hablando eh, los tips que nosotros manejamos y que les damos dentro de Leads for Sales para que puedas generar un acercamiento interesante de tu marca a tu potencial cliente. Y pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas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 0,5 milímetros para colgar un cuadro. Es una historia realmente muy interesante que te va a ayudar a reflexionar muchas cosas en tu negocio. Así que no lo puedes perder. Nos vemos. Chao, chao.